No mames, que le pasó a la camioneta, no me digas que se jodió. A la verga, güey. ¿Qué es esto? La, la que... <risa> iniciando, iniciando y ya empezamos con los. Don comedia, güey. Esta puta madre, güey. ¿Qué es esto, güey? <risa> ¿Qué mierda es esto? Por favor, güey, no mames, güey. La camioneta invisible, ya, ya, quítate esa madre, güey. Está rarísimo. No mames, no me deja ver bien, güey. A la verga. A todo esto, ¿a dónde hay que ir, güey? Oh, qué la chingada con la pinche vieja, güey. Pero, ¿qué pedo con la camioneta? Güey? A ver si le doy un vergazo. Ya se le quita. ¡No mames! ¿Qué pedo con la camioneta, güey? porque está así? Ya. Uu <ríe> qué horrible, güey. Me da dolor del ojo, güey. De los ojos, güey. No mames. No, no veo esa madre. Es como... Me va a dar epilepsia, güey. A la verga.